Constitución Política de la República de Nicaragua Título Tercero, La Nacionalidad Nicaragüense. Capítulo Único Artículo 19. Los extranjeros pueden ser nacionalizados previa renuncia a su nacionalidad y mediante solicitud ante autoridad competente cuando cumplieran los requisitos y condiciones que establezcan las leyes de la materia.